Vayamos a, a Mariano, a la presentación del informe, y después nos seguimos largando todos, ¿eh? y los chicos siguen a, interviniendo, y bueno, vamos a abrir también Laura, obviamente, y la idea es que después abramos un poquito eh, el debate y pensemos colectivamente. Eh, bueno... Sinceramente, después del, del video de los chicos, no sé si hay demasiado para decir en números que, que exprese más claramente ¿no? este, este reclamo tan claro y, y tan genuino de, de los chicos y de este trabajo que han hecho. Vamos a intentar quizás ponerle eh, un poco de, o sumarle mejor dicho al video, algunos datos que eh, nutren este reclamo y que dejan en evidencia efectivamente que en las zona de la comuna 8 principalmente y la zona de comuna 9 puntualmente el barrio de Mataderos, la situación de la educación media común es eh, alarmante. Nosotros desde la oficina de Mataderos de la Asesoría General Tutelar, cuando el año pasado comenzamos a trabajar en el barrio en el marco de la política de descentralización del, de la Asesoría General Tutelar, empezamos a estudiar algunos, algunos reclamos históricos del barrio y uno de ellos era el reclamo de la educación media. En función de eso, realizamos toda una serie de entrevistas, analizamos estadísticas oficiales, cruzamos datos y terminamos elaborando un informe, que es, que es este, este informe que, que estuvo circulando, está circulando en el día de hoy, que se llama la educación media en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires desinclusión educativa. Y ese subtítulo se debe a que el informe, en el, en el informe, a partir del diagnóstico que hicimos, surgieron tres cuestiones eh, o, o, o tres puntos, tres alertas sumamente importantes en esa zona. Una de ellas es eh, la deficiente cobertura que existe en eh, la zona de Comuna 8 principalmente y en Comuna 9 en relación a la educación media. Y después el informe releva también otras problemáticas íntimamente vinculadas que, como bien mencionaba Kevin, ya son la deserción escolar. Y por otro lado, estudia las políticas de inclusión educativa que existen a lo largo de la primaria, porque hay un dato que señala... Que la educación primaria se termina en una totalidad, casi en un 100%, mientras que la educación media tiene un, alrededor de un 50% de deserción. Entonces, en función de eso, lo que en el informe van a encontrar es el, el relevamiento de distintas políticas de inclusión que se desarrollan eh, desde el Estado, ¿no? políticas públicas, en el nivel primario y a partir de la pregunta de bueno cómo están funcionando estas políticas que los índices de deserción son tan altos. El informe parte de eh, la ley 898, que es una ley sancionada por esta casa en el año 2002 y que establece la obligatoriedad de eh, la educación hasta la finalización del nivel medio. Básicamente la, educa el, la ley dice que el, el Estado tiene la obligación de garantizar la educación pública hasta terminar la escuela secundaria y que esta culminación es obligatoria. Esa ley establece, como dos, establece dos grandes líneas digamos, de trabajo y una de ellas es el tema de cobertura. no Establece el plazo del año 2007 para que el Estado de la ciudad garantice la plena cobertura de eh, la educación media en toda la ciudad de Buenos Aires. La otra pata de la ley 898 son las, las, digamos, toda la pata de igualdad de oportunidades y lo que eso implica, no poder garantizar a todos los chicos de la ciudad indistintamente del lugar en el que vivan eh, el acceso, la permanencia y el egreso del de, eh, nivel medio lo que primero van a ver en el informe es una caracterización de sociodemográfica de la zona que arroja datos bastante alarmantes principalmente vinculados al hecho que la Comuna 8 y la zona de la Comuna 9, que está pegadita a la Comuna 8, eh, es una de las zonas con mayor, eh, mayores índices de vulnerabilidad de, de toda la Ciudad de Buenos Aires, de hecho es la zona con mayor participación de población eh, que vive en villas y asentamientos. La Comuna 8, por ejemplo, es la comuna donde más chicos hay en toda la Ciudad de Buenos Aires y donde ese porcentaje en relación al total es mayor. Eh, por eso creemos que la situación que denuncian los chicos es particularmente grave en esa zona ¿no? bueno básicamente la cuestión de la falta de cobertura se refleja perdón, me voy a girar así, eh, refleja, se refleja tanto en los eh, establecimientos de educación común como en los establecimientos de educación especial en ambas líneas en ambas modalidades faltan escuelas medias en la zona que monitorea o que releva el informe. Eso, de eso, mejor dicho, dan cuenta dos grandes reclamos vecinales que existen. Uno es el del polo educativo Mataderos, eh, conocido por el nombre del Corralón, que hasta hace un tiempo estaba en ese lugar y es el que denuncian los chicos en su video. Y otro es eh, un reclamo histórico también por un polo educativo en el barrio Piedrabuena. Ambos reclamos tienen reflejo legislativo, es decir, tienen proyectos de ley en la legislatura eh, algunos de los cuales ya han perdido estado parlamentario pero se han ido actualizando y hoy por hoy la legislatura tiene proyectos de ley para esta, para planificar y para eh, construir polos educativos tanto en la zona de la comuna 9 que mencionan los chicos como en la comuna 8 en la zona de eh, el barrio Piedrabuena un dato sumamente alarmante que arroja el informe en relación al tema de la cobertura surge de comparar los chicos que año tras año se inscriben en séptimo grado y los chicos que año tras año se inscriben, se inscriben en primer año de la escuela media. Es decir, eh, todos los años en la Comuna 8 quedan fuera del de nivel medio. Alrededor de 600 chicos que el año anterior se habían inscrito en séptimo grado, como los chicos cuando hicieron el video, y que al año siguiente se encuentran que no tienen escuelas medias. Bueno, esa cantidad de chicos ronda, y es bastante permanente todos, todos los años, los 600 niños y niñas. Aquí, por ejemplo, se ve claramente la falta de escuelas. Este mapa muestra las escuelas medias, ¿no? En toda la zona, eh, se quiere sur de, de la ciudad de Buenos Aires y de trabajo principalmente de, de la oficina. El polo que mencionan los chicos, el polo educativo, es ese. Esta es la zona de la Comuna 9 en la que la mayoría de estos chicos habitan y que... Evidentemente, ven aquí, no tiene escuelas medias cerca, hay, faltan puntitos azules en, toda esta, en todo este círculo. Esta situación de las escuelas medias comunes se repite, y con mayor gravedad incluso, en lo que es la educación especial. De hecho, como ustedes ven, en toda esta zona hay solo dos escuelas de educación especial, Mientras que en algunos polos al norte de Rivadavia y más hacia el lado de la zona de, de Retiro y del centro de la ciudad, encontramos que hay una gran, eh, un gran nucleamiento de escuelas especiales. Bueno, la segunda, la segunda alerta que encuentra el informe surge o está eh, íntimamente vinculada con el tema de la deserción escolar que mencionaba Kevin. Y de hecho esto se encuentra en las dos comunas, tanto en la 8 como en la 9. De 1.800 chicos que empiezan primer año, que arrancan la escuela secundaria en la comuna 8, solo, la, solo se inscriben en quinto año, y no hay estadísticas de cuántos terminan la educación media, 700. Es decir, y bueno, y en la comuna 9 de 2.100 solo culminan 900. Son índices que están por sobre el 50% de deserción escolar. Más de la mitad de los chicos que inician la escuela media eh, común en la Ciudad de Buenos Aires no culminan su educación media en esa misma modalidad. ¿Por qué sucede esto? Algunos indicadores de abandono potencial, de deserción escolar potencial son la sobredad y la repitencia. Ambos encuentran en las dos comunas también índices súper elevados y alarmantes. En lo que, es, eh, lo que es materia de sobredad vemos que a lo largo de los años en las dos comunas ha ido creciendo, alcanzando o superando el 50% en la comuna 8 y llegando al 40% en la comuna 9. ¿Qué es sobredad? Básicamente chicos que no tienen la edad teórica para estar o en el, en el curso en el que están, es decir, que deberían haber tenido un trayecto escolar eh, más eh, más regular y que por H o por B han, eh, están cursando actualmente algún curso con la edad una edad superior a la que en teoría deberían estar cursando. Los índices de repitencia también son súper elevados y alarmantes en las dos comunas y de hecho crecen en estos últimos años y alcanzan en la comuna 8 el 18%, casi el 20% y en la comuna eh, 9 están alcanzando el 15% aproximadamente. Bueno, algunos recursos del sistema educativo para el abordaje de las problemáticas al nivel. Básicamente es, bueno, ¿qué políticas públicas cuenta el Estado para abordar estas problemáticas? Y allí vemos que, en líneas generales, eh, los equipos de asesoramiento socioeducativo, los departamentos de orientación escolar y los programas de inclusión escolar tienen buena valoración de parte de eh, la comunidad educativa, es decir, se entiende que los profesionales hacen un buen trabajo que los objetivos de los programas en la mayoría de los casos son idóneos para abordar estas dos problemáticas, estas problemáticas en general, digamos, de, de la educación media, pero surge en, de todas las entrevistas, de todos los datos cuantitativos, eh, escasez de personal, que los equipos están desbordados y que no llegan a dar abasto a toda la demanda que existe, principalmente en esta zona, ¿no? que como veíamos es una de las zonas de mayor situación de vulnerabilidad de la ciudad. Un punto interesante es la estructura del trabajo docente en materia media, aquellos, que tiende, aquellos programas que tienden a evitar lo que se conoce como profesor taxi, que es el profesor que va de escuela a escuela tratando de poder llegar a fin de mes de manera medianamente digna y que por ello no puede involucrarse de manera plena con probablemente ninguno de los proyectos pedagógicos de las escuelas en las que trabaja. Y allí... Digo, hay un programa que, está, que se ha aprobado por ley en esta, en esta casa que es el régimen de profesor por cargo y que pese a que tiene valoraciones sumamente positivas de todos los directivos, los docentes, que entienden que este programa es, eh, tiene, tiene mucho capital para mejorar los índices de deserción que estábamos viendo y para mejorar los proyectos pedagógicos de las escuelas, tiene una implementación sumamente eh, lenta a la actualidad de 150 escuelas, aproximadamente, solo se está implementando en 20 en toda la ciudad. ¿no? Bueno, y el último punto que trabaja el documento es el tema de las políticas de inclusión de nivel medio, esto que les mencionaba en un inicio, eh, perdón, en nivel primario, las políticas de inclusión de nivel primario. ¿Por qué? Porque, como veíamos, la deserción en el nivel medio es alta, muy alta, y en el nivel primario es casi nula. Entonces nos preguntamos cómo se finaliza el nivel primario y cómo se inicia el nivel medio. Y allí... Al estudiar las, estas políticas que tienden a eh, acompañar las trayectorias conflictivas de los chicos o dificultosas, mejor dicho, a lo largo de toda la primaria, vemos que los, que los equipos principalmente responsables de eso, que son los equipos de orientación escolar, en dos distritos de la zona que estamos estudiando, tienen entre 6 y siete profesionales para atender poblaciones estudiantiles cercanas a los 10.000 personas, a los 10.000 chicos. Evidentemente son, eh, una, es una correlación que bajo ningún punto de vista puede dar eh, respuesta ¿no? a los problemas que existen eh, en la actualidad. Eh, bueno, y un último punto que también el informe releva, además de todos los recursos de educación propiamente dichos, se pregunta por los recursos de, que, con los que cuenta el Ministerio de Salud y por el Consejo de Derechos de Niños, que ambos ministerios son espacios a los que educación suele derivar para abordar, por ejemplo, los COEs, no sé, para que los chicos puedan tener una, una atención en, en fonoaudiología, en psicología, eh, y nuevamente lo que vemos es como una escasez de personal y una, sobre digamos, una, un desborde en, lo, en, en el trabajo cotidiano de todos estos equipos, muchos de los cuales son sumamente destacados por eh, los efectores locales. Bueno, así entonces eh, las conclusiones finales del documento a nueve años de la sanción de esta ley que establece la obligatoriedad de la educación media en la Ciudad de Buenos Aires, eh, son un déficit importantísimo en cobertura, como vimos, elevados índices de deserción escolar, altas tasas e incremento de sobredad y repitencia, y escasez e insuficiencia de recursos dispuestos para la inclusión educativa. Lo que, a juicio de la oficina, deja en evidencia que, eh, transcurridos 10 años casi de, de, la, de, de la sanción de esta ley, eh, la obligatoriedad y la plena garantía, mejor dicho, de parte del Estado de la educación media en la Ciudad de Buenos Aires, es eh, aún una utopía y principalmente en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? donde eh, vemos que existe una obligación de, de especial atención a todo lo que es eh, esa zona. Eso es un poco lo que dice el documento y que digamos, no es más que lo que dijeron los chicos, quizás con algunos números menos claros, pero que tiende hacia el mismo objetivo, básicamente. Bueno, creo que fue bastante claro y contextualizó muy bien lo que los chicos denunciaron y por qué sucede lo que sucede, ¿no? Eh, en Mataderos. Si les parece, nosotros preferimos ahora abrir eh, un poco el debate, las opiniones, el intercambio, porque creo que hay mucho que tenemos que también pensar, que interrogarnos. Están presentes los compañeros de Lobo Suelto, una agrupación estudiantil de secundarios en la Ciudad de Buenos Aires, Bruno Valvis y Nicolás Ticornia. Como sabemos que están, le vamos a pedir a ellos que si quieren empezar diciendo algunas cosas. Bueno, Primero me gustaría saludar esta actividad, realmente me parece algo maravilloso digo, esta lucha que están dando, teniendo en cuenta la situación en la que están, digo, un barrio que no, que no cuenta con, con, ningún, con ninguna escuela media y, y digo, las consecuencias que te trae, ¿no? Primero saludar y abrazar esta actividad y después me gustaría contar un poco acerca de la situación que hoy en día vivimos eh, la mayoría de los estudiantes secundarios de la capital, que es, en primer lugar, eh, bueno, el, el, el, la cuestión edilicia. Hoy en día hay colegios cuyos techos se siguen cayendo a pedazos, cuyo, digo, hay filtraciones, hay aulas que se inundan, hay un problema con el tema de la electricidad. De hecho, en un colegio de... En cual, ahora hay un colegio que está tomado, que es el, el Espora, que, es el, que queda en Liniers, digo, por cuestiones edilicias es... Realmente la situación es muy precaria. Eh, hubo chicos, digo, que tuvieron problemas en cuanto al polvillo que sale de las paredes. Hubo pibes que salieron con una, digo, casi una intoxicación. Es un colegio que está en lucha y que, dio todo cuyo perdón, eh, todo el movimiento todo el movimiento secundario se solidariza de alguna forma con él. Hoy en día vimos una situación bastante particular en la que... El gobierno de Mauricio Macri digo, mantiene una posición bastante ofensiva, teniendo en cuenta de que hay dos decretos que, que vemos que realmente atentan contra la educación pública, como lo es el decreto de 1990, el de cierre de cursos, supongo que la mayoría están al tanto de, de, de, de qué trata este decreto y las consecuencias que acarrea. Y el decreto 330, que es el que regimenta o el que pretende regimentar porque no lo vamos a permitir, regimenta a los centros de estudiantes haciendo que digo, cada centro de estudiantes tenga que tener un, un, digo, una forma de organización vertical más allá de la voluntad de los estudiantes a la hora de organizarse. O sea, hay una, una ley, la constitución, que aclara que digo, cada centro de estudiantes tiene... Tiene derecho a organizarse según la voluntad de, de los estudiantes de cada colegio, digamos. Es ahí donde, donde, donde se ve que este decreto es, que es anticonstitucional. Aparte, digo, es un decreto, no se bate en ningún lado, sale de la cabeza de un par de tipos y, y pretende instalarse en nuestro modo de organizarnos. Digo, y no es casualidad que, que este decreto salga en 2011, un año después de, de lo que fue el estudiantazo, digo, 40 colegios tomados, una, un movimiento que realmente puso en jaque al gobierno y bueno, es una respuesta a, a, a todas las políticas de privatización que ha tenido digo, Mauricio Macri con la educación y no es solo con la educación porque también es con la salud, eso también se ve. y no. Eh, no, Me gustaría saludar y dar un gran abrazo a esta actividad y felicitar a Filipinas por la lucha que viene dando y, y a los chicos que, que vinieron a poner la cara y, y digo, realmente me pareció maravilloso ver el video y escucharlos hablar en la radio. Yo en séptimo grado no tenía idea de nada y no sabía lo que era una lucha estudiantil y realmente me enorgullece hoy en día como militante y como estudiante secundario, me enorgullece ver a digo, unos chicos de séptimo grado, digo, es realmente. Bueno. muchas gracias. Bueno, un gracias, un nuevo gracias a los chicos y felicitaciones. Encaramos este trabajo porque concebimos que tenemos que enseñar a los chicos a pelear por sus derechos, porque creemos que las ciencias sociales pasan por ahí, por mejorar el entorno en el que vivimos, pero sabemos que no son ellos los responsables. Hay una legislatura y tiene que haber un presupuesto y son las políticas de la Ciudad de Buenos Aires las que tienen que lograr que tengamos esa escuela. Es gravísimo 50% de deserción. Tenemos 600 chicos que en primer año no ingresan, pero después tenemos 1.200 que quedan en la calle. ¿Qué hace un chico de 13, 14 años cuando no tiene escuela donde insertarse? ¿Qué hace un chico a los 17? Ya tenemos 1.800 chicos que no tienen escuela donde insertarse. ¿Qué puede hacer un chico de 17 si no hay una escuela que lo contenga? ¿Qué clase de ciudadanos estamos formando? ¿Qué, ¿Qué pretendemos lograr? Nosotros creemos que desde la escuela pública sale una mejor ciudad y entonces vamos a seguir peleándolo desde ese lado. Y vamos a enseñarle a los chicos cómo hay que defenderlos y nos fue muy bien. Sí. Buenas maestras. Sí, les pido que... Se presenten, porque yo presento al primero porque después les conozco para que, que todos sepamos. Bueno, mi nombre es Marcos Tula, pertenezco a la red eh, Nuestros Derechos de Blocar y mataderos Bueno, conozco a los chicos, a Silvia. Bueno, primero agradecerles a los chicos por la valentía que tuvieron. Y en nombre de, de la comunidad de Mataderos también pedirle disculpas. Porque la verdad que, como dijo Silvia, los responsables somos nosotros, los adultos y las políticas. Por más que nosotros aderimos a un montón de políticas, y a veces que las políticas no llegan a la zona sur. Yo también trabajo en una escuela pública eh, que el diputado la visitó, que la 2 del 20, nosotros ahí tenemos 650 chicos en doble jornada y tenemos también dos abuelitas de jardín para las alumnas madres. Y la paradoja del gobierno de Macri es que en este momento es el que más recauda y para la zona sur no baja ni una moneda. Y te pido a vos, y te agradezco, pero que bueno que lleves adelante este proyecto, y no sé si hay alguien más de distintos palos acá, pero que, bueno, que tomen este proyecto eh, eh, en serio, porque la salud, la educación, son cosas muy serias. El informe que dio Mariano es muy cruel, y yo lo, lo puedo aseverar, porque en mi escuela pasa, en mi escuela bueno hay aulas que tienen 35 alumnos, y sin embargo los docentes... Le siguen metiendo, le siguen metiendo y le siguen dando, le siguen dando un equipo enorme hay de gente trabajando para los chicos. Pero muchos chicos se pierden y quedan en el camino. Eso es muy triste, es muy triste lo que está pasando en la zona sur y en la escuela, porque el, nosotros tenemos dos modalidades, una modalidad es gastronomía y otra socio sociocomunitaria. Y bueno, y nosotros tenemos un aula-taller de gastronomía, pero el gobierno de la ciudad no nos da una sola moneda para comprar un kilo de harina, tenemos que salir a pedir por la zona y mendigar por la zona para que los chicos puedan hacer una receta, para, para que puedan, eh, no sé, comprar las cosas para hacer una, una milanesa, la napolitana, por lo menos. Y la tenemos que salir a pedir. La comunidad toda la tiene que salir a pedir porque no nos provee de nada. Es una vergüenza lo que está haciendo el gobierno de Macri y es una vergüenza lo que estamos haciendo muchos de nosotros que no estamos tomando las cosas en serio. O sea que yo les pido eh, al gobierno de Macri, bueno, que se haga cargo de la educación pública, porque él es el gobierno, se tiene que hacer cargo de la educación pública. Y vamos a construir el polo, lo vamos a construir con las cuatro escuelas, porque también eh, el señor Ritondo dice que ahí se tiene que construir dos escuelas. No, ahí se tiene que construir cuatro escuelas. La escuela inicial, porque bueno... Qué paradoja que ahora hay mucho trabajo y resulta que las compañeras que tienen trabajo no pueden dejar a sus hijos en la guardería, no, pueden, no tienen jardín. Una escuela primaria, porque necesitamos una escuela, escuela primaria. Una escuela media y una escuela especial, porque como nos mostraba recién Mariano en el mapa, las escuelas especiales llegan hasta primera junta y no llegan a Matadero. ¿Y por qué no? Si Mataderos necesitamos, si Mataderos nos, vive gente, no hay solamente frigorífico y vaca, vive gente Matadero. Y a chicos y caminan todos los días por la calle y estamos a la cara todos los días por el barrio. Así que les pido a las autoridades que reflexionen y bueno, y a vos te agradezco nuevamente porque bueno, tomaste el paño y lo pusiste y, y estamos hoy acá, gracias a vos. Pero bueno, ojalá que te replique y que, que, que sea lo mejor, y bueno, que, que necesitamos una escuela pública matadero, pero eh, por los pibes, y para los pibes. Gracias. Bueno, yo que les decía que es fácil hablar acá. Mi nombre es Florencia Ferro, fui ex docente de los chicos de ambos, los de séptimo hoy en día y los de primer año. Eh, bueno, quería agradecerles a todos, los que están acá, los que no están, que también apoyaron, acompañaron. Y el diputado me dio una idea al comenzar a hablar, que era este marco de, dicotómico, este marco de contradicciones en el que nos encontramos en este espacio, poniendo tal vez la, la mosca en la oreja, eh, peleando, apropiándose, también voy a unir las disculpas de Marcos, porque lo que hicieron los chicos en, está como derecho garantizado también por la Constitución de antemano y ellos lo que hicieron fue apropiarse de este derecho que es la, la educación pública, pública, avalada de antemano. Entonces cuando encontramos en un terreno donde está esta, esta contradicción y necesitan apropiarse de los derechos, en, en, entramos en, un, en una coyuntura tal vez para hacer una crítica, para empezar a cuestionarnos si este era el debate o este es un buen espacio como para empezar a, a cuestionarse, cuestionarnos cómo podemos cambiar la historia. ¿no? Si seguimos en un marco de tradiciones, de un saber colonizado, podría llegar a decir, una repetición que no es nuestra historia, porque nosotros hoy estamos pidiendo una educación pública, una construcción de un polo educativo, y es una necesidad de este contexto. Tal vez necesitamos preguntarnos más y no recibir respuestas ya dadas de historias y de contextos que pasaron otros. Para poder cambiar la historia, creo que está muy bueno tomar las contradicciones, las críticas, las cuestiones negativas que nos pueden llegar a hacer pensar o a rumiar o a repensar, tal vez, qué es lo que estamos haciendo y si esta historia que estamos viviendo es una historia que nos contaron otros, una historia que no es nuestra, porque el suelo que pisamos es este. El contexto es nuestro país, nuestra sociedad, nuestro barrio, nuestras calles. Entonces, tal vez, esa crítica que podemos hacer nos sirva para construir un futuro que tal vez también lo van a pensar otros. Tal vez no lo tomen como tradición y como dado. Que no sea un conocimiento acabado, cosificado, cristalizado. Que es este saber que hoy nos cuesta tanto sacar, erradicar de las escuelas públicas, ya sean primarias, medias o académicas qué es lo que estamos haciendo, cómo podemos descolonizar ese saber, cómo podemos romper con esas tradiciones que no son nuestras y cómo poder cambiar un futuro haciendo realmente nuestro propio presente desde este lugar, desde una cuestión de apropiarse de estos derechos, aunque estén avalados de antemano, no importa. Pero creo que si seguimos en el marco de aceptar, Cuestiones ajenas, historias ajenas, lo que peligra es la libertad de pensamiento, me parece. Entonces, si estamos censurados, oprimidos, si estamos abriéndonos, depositando en, esa, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje en una confianza en el que nos enseña, estamos embaucados de mentiras. ¿Y cómo salimos de ahí, no? Bueno, desde esta incomodidad, desde esta crítica, desde este repensar juntos y debatir. Por eso me encantó que pudiéramos pensar juntos y que todo este marco de porque es impensable que estemos acá, y me río porque antes le estaba diciendo a los chicos que no tengan nervios, no, no, no tengan nervios, respiren, va a salir todo bien, eh, y pensábamos en el primer taller con Silvia, con la tallerista, que bueno, que no está acá por cuestiones de maternidad, eh, decíamos, chicos, eh, hablen, por favor, basta del mutismo, eh, digan algo, tenemos que hacer un, un documental con esto, con esto. Y realmente desde ese primer taller, en, en esa cuestión de mutismo, que no salía nada y que decíamos, pero esto no, no, no nos va a salir, esto no puede ser que no hablen. Y hoy es impensado que, que estén acá y que estemos acá, en este espacio tratando de cambiar la historia, no tratando de apropiarnos de estos derechos que están avalados de antemano. Bueno, espero que se haya entendido el mensaje, que haya sido claro y nuevamente muchas gracias a todos y espero que podamos llegar a transitar muchos, muchos derechos más desgarrados hacia nosotros y hacia la sociedad porque creo que esto es para muchos y tiene que serlo así. Muchas gracias. Bueno, está presente también Adriana Peralta, directora de un jardín en Distrito 8, ahí en Parque Chacabuco, que estuvo dos semanas sin clases por problemas también de reparación con la escuela primaria que comparten el edificio, creo que la escuela todavía eh, tiene problemas para comenzar sus clases por las obras que tienen que realizar, problemas eléctricos también, lo que decían los chicos, la lo misma eh, patología, las mism los mismos problemas que vemos en otro lado de la ciudad, no sé si Adriana quiere decir algo. Eh... Bueno, buenas, no, buenas tardes. Eh, mi nombre es Adriana Peralta, soy directora de un jardín de infantes del gobierno de la ciudad que está ubicado en el Parque Chacabuco. Y bueno, estamos con una problemática que no es ajena a muchas escuelas, escuchaba a los chicos de secundario hablando de la Escuela Espora. Bueno, nosotros tenemos una problemática similar, eh, tuvimos eh, problemas eléctricos muy serios, el año pasado tuvimos que evacuar por incendio de un tablero exter exterior, el de la calle por suerte, pero bueno, tuvimos que evacuar con todo lo que eso significa. Este año otra vez se produjo humo, adentro de la escuela, de un artefacto eléctrico, pero la verdad es que como directoras, tanto yo como la directora de primaria, no somos especialistas en electricidad, no es lo nuestro, no es de nuestra competencia. Entonces, cuando vino el bombero a mirar el tablero, nos dijo, acá tiene que venir alguien a habilitarles nuevamente este edificio, porque no está en condiciones. Desde ahí empezamos a transitar este largo camino que fueron 15 días, dos semanas completas sin clases. En el día de hoy el jardín tampoco tuvo clases, pero esa es otra historia. Eh, bueno, 15 días estuvimos esperando que empezaran a hacer obras en serio, digamos, no parches, obras que eh, determinaron cambio de tableros que aparentemente estaban sumamente deteriorados y como además hay filtraciones tanto de caños como de eh, losa, que es, también es un problema de larga data, pero que ahora recién se está haciendo algo eh, en profundidad. Eh, la cuestión es que aparentemente toda esa agua que estaba arriba se filtró por todas las losas del edificio y los cables en mal estado y la falta de jabalina y la falta, bueno, les puedo contar algo de eso, fui aprendiendo. Eh, bueno, todo esto determinó que estuviéramos viendo eh, cuáles eran las medidas de seguridad para nuestros nenes y nenas que entre las dos escuelas suman 500 y cerca de 100 docentes. Así sea uno, no. les digo esto nada más que por decir la cantidad y vean el tamaño de la escuela que estamos hablando. Eh, la cuestión es que, bueno, finalmente vinieron. La verdad es que tuvimos mucha ayuda de los comuneros, a Rafael y demás eh, diputados, legisladores, se fueron acercando. Yo creo que la presión de todos. Y saben que aprendimos que vieron cuando a veces decimos la familia, tal vez, eh, no sé, veamos si la familia nos está acompañando, que, cuánto le interesa a las familias nuestra educación pública. Y bueno, la verdad es que nosotros tenemos una comunidad de prácticamente toda la comunidad nuestra es de la Villa 1114 del barrio Rivadavia y del barrio Ilia. Y las familias se empezaron a acercar, primero aceptaron esta historia de que, bueno, no podíamos, no sabíamos, no teníamos, y después empezaron a participar. Y con esto de la palabra, como hablaron estos chicos, que la verdad que yo me emociono muchísimo al verlos, como creo que todos ustedes, increíble ver chicos tan chicos, y las felicito a ustedes, chicas, por el trabajo y el dar la palabra, ¿no? Y bueno, nuestra comunidad también, hace años que les venimos dando la palabra, la cuestión es que la comunidad junto con los docentes fueron al, vinieron a la legislatura, fueron al ministerio, reclamaron su derecho a seguir funcionando como escuela pública. Y bueno, gracias a todo ese movimiento sí empezó a llegar gente y empezaron a pensar en arreglos en serio y ahora hay un plan que estaba medio perdido ahí en el tiempo que iba a ser para más adelante, aparentemente se va a agilizar el inicio de este plan integral que es lo que necesitamos. Por supuesto que fallan cosas, o ayer tampoco hubo clase, falló la bomba y nosotros estamos en un subsuelo, si no hay bomba, no se puede, bomba cloacal, digo, ¿no? Eh, no salen todo, todas las aguas servidas Bueno, eh, el asunto es que estamos en vías de hacer algo, eh, pero hubo que reclamar mucho, mucho, mucho, eh, esto de hacerse cargo, ¿sí? nadie se hacía cargo, quién habilitaba, era el gran bonete en algún momento, eh, hasta que Mitigación de Riesgos, bueno, puso eh, una firma que era lo que pedíamos, porque yo no soy electricista, no puedo habilitar un edificio público, a mí me compete la parte pedagógica y administrativa, y bueno, eso costó, pero... Esto que se ve acá, que se ve ahí, que entre todos podemos seguir sosteniendo la educación pública, no me parece menor, me parece importantísimo. Y cuando venía, eh, leí una frase en el, en el subte que decía, la escuela pública enseña, resiste y sueña. Me pareció maravilloso y quería compartirla con ustedes. Muchas gracias. Acá las compañeras del Laboratorio de Políticas Públicas nos acercaron un documento también premisas para pensar una educación pública de calidad, igualitaria y democrática. No sé si quieren decir aportar algo, comentar algo. Bueno, distribuyen después. Hola, qué tal, mi nombre es Mercedes Romera y estoy trabajando junto con Mariana García en el Laboratorio de Políticas Públicas. Eh, básicamente el documento que en realidad es, este, es eh, apenas un, un, una introducción a, a la problemática, eh, eh, se propone simplemente abrir el debate eh, complejizar el debate, básicamente lo que estamos proponiendo es entrar al debate por el reclamo del derecho a la educación, entendiendo el derecho a la educación como el derecho al acceso, a la permanencia, eh, al egreso de la escuela, eh, entendiendo este derecho en los términos que implica la ampliación del derecho, esto es garantizando desde el Estado las condiciones materiales para, ese, eh, para hacer efectivo el ejercicio del derecho. Así que los invitamos a leerlo, a compartirlo y a aportarnos y, y a devolvernos este, comentarios este, para complejizar el análisis. ¿Alguien más? Sí. Bueno, hola, yo soy Luis, soy del Centro de Estudiantes del Comercial 12, que queda ahí en la Comuna 8, en Aquino 6040. Bueno, nosotros, es decir, empezamos recién este año y bueno, nosotros vemos lo que muestra el documento, que es la deserción escolar, lo estamos viendo, la, la vivimos, que muchos chicos que entraron, compañeros nuestros, que entraron en primero con nosotros, Vemos que ahora en quinto no llegaron. Es decir, se ve que una gran cantidad de alumnos quedan, quedan afuera, ¿no? Y bueno, eso nos preocupa. Y también, bueno, le quería decir a los chicos que me parece muy bien el trabajo que están haciendo. La verdad que los felicito chicos porque yo también como pensaba de esa edad, es decir, no sabía lo que era una lucha, es decir, no, no me interesaba por nada, y un chico de esa edad que esté interesado ¿no? en construir una escuela media me parece muy bien así que bueno era eso y gracias a todos por venir